Podemos observar que en la ventana de la estructura nos aparece el primer enlace llamado inicio. La propuesta es que ese título lo modifiquemos con el nombre de nuestro objeto. Entonces en este caso me paro en inicio, doy clic en renombrar y le digo cómo estructurar un anteproyecto. Y de esta manera tenemos ya el título. Se espera que dentro del título, dentro de este ambiente, hagamos una presentación de nuestro objeto virtual. Por lo tanto, voy al listado de herramientas. Aquí aparece al final texto libre. Normalmente es el que más utilizo. Texto libre. Y voy a insertar en la mitad una tabla. Ojo, antes de insertar una tabla le hago la orientación que quede en el centro. Ahora sí doy clic en tabla y luego veo que voy a insertar una tabla de dos columnas por una fibra Le digo insertar. Yo se ven ustedes que se me inserta una tabla con cero márgenes. Los márgenes son transparentes, eso es lo que requiero. Y al lado derecho voy a insertar el texto introductorio que se presentó. En el documento de la contextualización y el guión, como ese documento ya está abierto, lo tengo entonces, por lo tanto, lo sombreo, lo copio y lo llevo al ambiente de desarrollo de XLearn y lo voy a pegar en esa parte. Observen bueno, ustedes que se ha pegado, cierro un poco más la tabla, aumento el tamaño de letra que me parece que es muy pequeño, lo coloco en 14 y al lado izquierdo inserto una imagen que haga referencia al tema que estamos tratando previamente pues yo he bajado unas imágenes que están en, en la carpeta de contenidos del objeto y voy a utilizar la imagen número 2 que hace referencia a la estructura de un documento, le digo insertar y ya en este momento tengo insertada la imagen y tengo insertado el texto que previamente hace referencia a la introducción Solamente me falta el título, entonces doy un Enter para separar, para abrir un espacio, le coloco introducción en mayúscula, introducción, sombreo, para colocarle en negrilla, cursiva, el mismo tamaño 14, le voy a cambiar de color, ya no lo coloco en gris, sino de pronto un zapote para resaltar y le digo ok. Y observen ustedes que esa será la, la introducción que voy a tener de mi objeto recuerden ustedes que es muy importante que tengan en cuenta su estructura del objeto que vamos a trabajar volvamos, para recordarlo, volvamos a propiedades, en paquete y ustedes observen que la toxomanía está en tres niveles, tema sesión y unidad entonces por lo tanto vamos a crear dos o tres temas, que con base en dos o tres temas hacemos el desarrollo propio del diseño del objeto, entonces arranco voy a añadir una página, aquí lo que voy a arrancar, arranco es con un Ojo, voy a arrancar con un tema. Aquí usted, pues, la razón razones por qué aparece tema. Si yo quisiera añadir otra, otra, otra página, mire me aparece tema, sesión. Y si yo quiero añadir otra, inmediatamente me aparece tema, sesión y unidad. Estos son los tres niveles con que vamos a trabajar. Volvamos a tema. Entonces me paso, me paro en, en el ambiente de desarrollo de autoría. Tema, voy a cambiarle tema. En este caso, le, le voy a, a colocarle por ejemplo descripción del objeto virtual vamos a colocar un tema entonces por lo tanto renombro perdón, descripción del objeto, del objeto virtual le digo aceptar y ya tenemos el título de, de la descripción del objeto virtual qué vamos a hacer ahí pues vamos a insertar también un, un texto algo muy muy dinámico que se presente que se presente al interior de, de esta pantalla entonces voy inserto texto libre y vuelvo y juega me paro en el centro hago una orientación central para insertar una tabla en este caso voy a insertar una tabla de tres columnas por una fila y le digo insertar al interior en el centro o al interior de la tabla en la, en, en la celda central voy a insertar un texto texto que previamente ya había trabajado observen aquí la descripción del objeto virtual voy a colocar los sombreo. control c voy a colocar va a corregir errores de ortografía y los sombreo, lo copio y lo llevo a la celda central de la de la tabla le doy control v para pegar el texto observen ustedes que ahí está le doy el tamaño que es 14 puntos y cierro un poco cierro un poco la, la tabla para darle espacio a, a las dos imágenes que voy a insertar observen ustedes que aquí tengo el cursor en, en el espacio en blanco de la celda izquierda ahí voy a insertar una imagen me vengo al icono insertar e editar imágenes Doy clic en, en la URL de la imagen. Aquí. Y voy a insertar, por ejemplo, esta imagen. Le digo open. Ese está correcto. Y la inserto. La, la imagen se ha insertado. Ahora me voy al lado, a la celda del lado derecho de la tabla. Y hago el mismo procedimiento. Ahora doy clic en el icono del URL de la imagen. Y escojo esta, esta imagen correcto y le digo insertar es importante que en este caso tengamos muy en cuenta por favor el manejo de las imágenes que eh, pues en este caso como estoy tomando como ejemplo no son imágenes previamente establecidas si son realmente libres o no eso hay que trabajarlo muy delicadamente porque si nos encontramos con imágenes licenciadas ahí tendríamos problemas de imagen de licenciatura listo en este caso ya ya tengo tengo todo el elemento ahora sencillamente ajusto la tabla al tamaño al mínimo tamaño observen ahí y le digo ok y de esta manera estoy haciendo una descripción del objeto virtual en, en el tema de lo que es descripción del objeto virtual ahora cuáles serían las sesiones que va a tener la descripción del objeto virtual la primera sesión pues vamos a cambiarla deben de ser los objetivos entonces le decimos objetivos Damos a aceptar en los objetivos. Ya en este caso hemos creado la sesión que hace referencia a lo que son los objetivos. Vamos a crear otra otra sesión. Observen ustedes que aquí la tengo unidad. Yo la puedo subir. ¿sí? Y si la subo, inmediatamente se me convierte en sesión. En esta sesión le vamos a decir que además de los objetivos, va a tener los prerequisitos. Entonces vamos a colocar prerequisitos: prerequisitos. ya tenemos dos sesiones y la tercera sesión es el desarrollo del objeto entonces le podemos decir vamos a añadir una no unidad sino que sea que sea una sesión y le decimos que en ese caso va a ser desarrollo del objeto sí. listo ya tenemos los tres las tres sesiones que nos interesan ahora voy a objetivos y voy a diseñarla vuelvo nuevamente a la herramienta de texto libre me paro en el centro ojo es importante tener en cuenta la orientación me paro en el centro inserto una tabla en este caso voy a insertar una tabla de tres columnas por una fila le digo insertar aquí está y vuelvo al documento de la contextualización aquí lo tengo y antes de para evitar que se me se me desconfigure el margen. Voy a decirles que no tiene viñeta. ¿sí? Y ahora sí, control C. Y en el centro pego los dos elementos que necesito que son los objetivos. Aquí están. ¿Sí? Ahora al lado izquierdo voy a insertar una imagen. Doy clic en la URL de la imagen. Voy a insertar esta imagen. Le digo. Ok, y le digo insertar y ya se está insertando la imagen. Ahora en la, en la celda del lado derecho hago el mismo procedimiento: voy al icono de imagen, de insertar imagen, voy, doy clic en el icono de URL imagen y selecciono esta imagen, la imagen de introducción. Le digo open, aquí ya está, y le digo insertar. Aquí tengo las dos imágenes que previamente he establecido. Ahora sí tranquilamente lo que hago es reducir un poco más la imagen, el perdón la tabla y aumentar el tamaño del de texto. Observen, ya lo he aumentado, vamos a darle un espacio aquí para que sean dos objetivos, le digo uno y el segundo objetivo le voy a colocar aquí. Dos, dos objetivos, objetivos de qué? Objetivos de aprendizaje. En tal sentido voy a colocarle un, un título, de objetivo de aprendizaje y dos sombreros para colocarlo en negrilla cursiva que sea 9 14 y no de 18 me queda muy grande entonces lo coloco de 14 y le voy a cambiar el color que sea a un anaranjado para que resalte digo un enter ahí está y le digo ok observen ustedes que ya de esta manera he organizado los objetivos del aprendizaje de la misma manera voy a hacer con los requisitos y hago con el desarrollo y con cada uno de los elementos que he establecido en la descripción del objeto virtual. Ya hemos avanzado un poco más en, en el diseño del objeto virtual, ya en este caso vamos a trabajar el desarrollo del diseño del objeto, para eso en, en esta sesión les recomiendo que, que hagan una introducción y esta introducción puede ser la explicación del paso a paso del documento de la contextualización, sí, lo hice, además de, de eso inserté una imagen para que no se viera como tan insípido la interfaz dentro del desarrollo del objeto virtual de acuerdo a la metodología que he planteado lo primero que yo voy a hacer es una presentación de texto guía entonces vamos a dar texto guía, yo he avanzado un poco y lo que he hecho es, he introducido un texto, además de eso una imagen y en la parte inferior derecha voy a colocar un texto que dice si deseas observar el video introductorio, dar clic aquí voy a anexar la palabra aquí para a esa palabra hacerle el enlace y ese enlace me debe llevar a un vídeo que previamente yo he subido a youtube entonces sencillamente sombreo la palabra aquí voy al icono de enlace añadir un enlace y me dice que la dirección web donde está ubicada la página pues previamente lo que yo de he hecho es en los vídeos en la introducción yo he guardado en un editor de texto la dirección de youtube donde está el video, por lo tanto copio esa dirección y me vengo otra vez a la, al, donde, está, donde me está pidiendo la dirección lo copio copio la dirección me voy a la pestaña de up para activar el up javascript y nuevamente le doy la dirección y le doy el tamaño, el tamaño en este caso eh, es de 1032 x eh, 7768 me parece que es, eh, me parece que es la, la dimensión y aquí le digo que mostrar la barra de estado, mostrar las barras de desplazamiento los, los, los que son los scrolls de, del lado vertical y el lado horizontal y permitir una redimensión sin cabo que se requiera, le digo insertar y he insertado ya el enlace aquí le digo ok y vamos a probar si realmente se hace ese enlace a la página web donde he subido previamente el vídeo vamos a dar clic aquí y efectivamente me está llevando a la página donde tengo subido el vídeo sí ustedes pueden observar de que aquí está la explicación del vídeo bueno por ese lado entonces eh, terminamos de explicar lo que se puede insertar en e Learning un enlace a un video cualquiera o al, o al sin número de videos que ustedes quieren pues ya es la manera de poder hacer un enlace directamente a cualquier video de, de internet vamos a explicar otro entorno por ejemplo formas de estructurar un, doc, un anteproyecto la forma de estructurar un anteproyecto en este caso quiero es eh, Colocar un video, un video que yo hice y que tengo en, en, en mi computador, en un directorio de computador. ¿Qué es lo que voy a hacer? Entonces lo primero que yo voy a hacer es voy a texto libre, inserto un texto libre. Para enlazar el video que disponemos en el computador sencillamente y posicionados en la parte central de la interfaz o del diseño del objeto vamos al icono insertar o editar multimedia le defino el tipo, voy a decirle que voy a embeber un video y voy al fichero donde tengo el video el video lo voy a utilizar en un formato mp4 le digo que abrir y sus dimensiones previamente establecidas son 640 x 470 le digo insertar y en este momento se ha insertado la dimensión del video le digo ok y en este momento como se observa ya se ha insertado el video que disponemos de, de nuestro, en nuestro computador si deseo ponerlo a correr pues sencillamente doy clic en play y el video inmediatamente se pone a funcionar y esto es una de las, esta es otra de las formas en que yo puedo enlazar insertar un video que esté subido a internet sino que es, esté dispuesto en nuestro computador de aquí en adelante vamos a la otra a fraccionar un documento y aquí lo que voy a explicarles a ustedes es algunos elementos que de interés que ustedes si quieren lo pueden implementar por ejemplo yo puedo implementar eh, una galería una galería de imágenes, voy a insertar galería de imágenes en, en el entorno de fraccionar un documento y lo que hago es empezar a añadir imágenes entonces voy a ubicar imágenes eh, supóngase que las tengo en el OVA en contenidos le digo imágenes y aquí tengo un conjunto de imágenes, entonces por ejemplo le digo la primera y le digo por ejemplo imagen doy la explicación de esta imagen o doy un título de esta imagen imagen eh, objetiva por decir ahora si quiero añadir otra imagen vuelvo y digo por ejemplo ubico este entonces con esta imagen estoy insertando una segunda imagen y en esta segunda imagen le estoy diciendo por ejemplo imagen eh, representativa representativa de objetivos específicos ¿Sí? y de esta manera si ustedes observan yo puedo tener una galería de imágenes en algún momento dado que requiera mi objeto virtual otra manera de trabajar es la lupa la lupa que hace referencia, hace referencia a trabajar con imágenes y llamar la atención de algún elemento eh, particular de la, de la imagen por ejemplo vamos a insertar vamos a insertar la lupa y en este caso vamos a seleccionar una imagen jpg supóngase que sea la, el, la imagen texto guía observen sí, esta es la imagen texto guía que, eh, que en este momento estoy trabajando le voy a colocar un título, por ejemplo, texto guía de un anteproyecto. Si quiero una introducción, pues la puedo colocar aquí, ¿no? Por ejemplo, este, este texto explica cada uno de los elementos de un anteproyecto ¿Sí? y ahora le digo eh, si ustedes quieren para que se observen ustedes cómo trabaja la lupa dejemos esto por defecto y posteriormente ustedes me dirán el, la configuración de la lupa le digo ok y en este momento la lupa me aparece, aquí estoy moviéndola con el mouse, el mouse se me, el mouse se me convierte en una lupa, doy clic e inmediatamente lo que quiero es, si quiero observar con una lupa el, el texto lo puedo observar, ah pues lo que de pronto eh, la lupa es muy muy pequeña, pues empiezo a aumentar su tamaño y observen ustedes que de esta manera yo tranquilamente puedo ir observando cada uno de los elementos de una lupa, observen ustedes Ahí está. Y, ah, que la lupa la quiero más grande, entonces más grande. Que la lupa la quiero más pequeña, entonces más pequeña. ¿Sí? Y con esto se puede, se puede trabajar fácilmente un texto, una imagen que se quiera llamar la atención. Ahora solamente nos quedaría trabajar las, las actividades de, de evaluación o autoevaluación.